El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en IAR, video número 29. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en IAR.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 Present tense, irregular verbs ending in IAR. This group of verbs has an regular form of conjugation with all personal pronouns, except with NOSOTROS and VOSOTROS. In each of these forms of conjugation, the letter I gets a graphic accent plus the correct ending for different personal pronouns.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 Veamos este ejemplo. Verbo desviar. Yo desvío. Tú desvías. Él, ella, usted desvía. Muy importante. Recuerda que la I tiene tilde o el acento gráfico. Nosotros, nosotras desviamos. Vosotros, vosotras desviáis. Ellos, ellas, ustedes desvían. Verbos terminados en iar. Uno, ampliar. Dos, criar. Tres, desafiar. Cuatro, desviar. 5. Enfriar. 6. Enviar. 7. Espiar. 8. Fiar. 9. Guiar. 10. Malcriar. 11. Rociar. 12. Vaciar. Ejemplo, confiar, to trust. Yo confío, tú confías, él, ella, usted confía, nosotros, nosotras confiamos, vosotros, vosotras confiáis, ellos, ellas, ustedes confían. Ella confía sus ahorros al banco. Variar. To alter. Yo varío. Tú varías. Él, ella, usted varía. Nosotros, nosotras variamos. Vosotros, vosotras variáis. Ellos, ellas, ustedes varían. Nosotros variamos la receta de la abuela. Explicación gramatical: Verbos irregulares terminados en IAR. El tiempo presente en español.